Buenas tardes, les damos la bienvenida. El motivo que nos convoca es la entrega de diplomas del curso de atención a la dependencia. 243 cuidadoras y cuidadores culminaron su formación en las últimas semanas. Son 11 grupos de los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Maldonado, Río Negro, Rocha, Soriano y 33. Contamos con la presencia de Florencia Kral, directora de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social. Laura Otamendi, subdirectora general de UTU. Pablo Darsh, Director General de INEFOP. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo por el canal YouTube de INEFOP. Invitamos a quienes hayan participado en el curso a hacer uso del chat de YouTube y escribir sus comentarios. Agradecemos además la presencia de otros directores, miembros del Consejo Directivo de INEFOP y Nicolás Escarela, Secretario Nacional de Cuidados y Discapacidad, y Alejandro Sierra, Director Nacional de Gestión Territorial. Daremos lectura a un mensaje del Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que no puede acompañarnos por razones de agenda. Me es muy grato que en el día de hoy se estén entregando los diplomas de la primera tanda de egresados de 2022 del curso de atención a la dependencia. A 243 cuidadores egresados de 11 grupos de los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Maldonado, Río Negro, Rocha, Rivera y 33. Por motivos de agenda me es imposible acompañarlos, pero aprovecho esta oportunidad para felicitar a quienes llevaron adelante la capacitación y muy especialmente a todos los participantes que culminaron su formación. Sin dudas, el curso de atención a la dependencia es una de las bases fundamentales de un sistema de cuidados más efectivo, más humano, ya que apunta a la jerarquización de los cuidadores. También quiero destacar el trabajo y agradecer a nuestros socios en esta área, Inefop y UTU, junto a quienes seguimos avanzando en el cumplimiento de las metas trazadas, en búsqueda de un sistema de cuidados más profesional y efectivo. Por último, quiero saludar a los equipos de la Dirección de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, que me consta que han trabajado arduamente durante todo el año para poder hacer llegar este proyecto a buen puerto. En 2023, juntos, continuaremos con la formación de cuidadores en todo el país. Muchas gracias. Invitamos entonces a Florencia Kral a abrir la oratoria. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes eh, y gracias a INEFO por recibirnos en su casa. Eh, para nosotros es muy grato y créanos que si ustedes están orgullosas de llegar a este momento, nosotros también lo estamos. Fue un trabajo que se hizo comenzar en nuestra gestión a retomar eh, aquello que dijimos desde el primer día de profesionalizar y humanizar los cuidados y en esa línea empezamos a trabajar con INEFOB y en este caso con UTU para poder llegar a todo el país, por eso hoy nos acompaña el Dirección, eh, Director Nacional de Gestión Territorial, porque la idea de nosotros es llegar a todo el país y que todas ustedes, estén donde estén, en cualquier parte del territorio nacional, puedan acceder al curso de atención a la dependencia. Sabemos que a veces se hace difícil la locomoción, el transporte, y siempre para nosotros es una prioridad poder con el equipo, todos trabajamos, en este caso hoy está representado acá, Canelones, Tala, Pando, están los grupos egresados. También nos están acompañando por streaming en todas las UTU de las distintas localidades donde dieron el curso y accedieron. Están las compañeras también acompañando por allí. Así que felicitarlas a todas. Desde la Dirección de Cuidados y el Secretario Nacional eh, entiendo que comparte mis palabras porque en esto trabajamos muy codo a codo y alineados en poder alcanzar esta etapa, culminarla y hoy estar acá eh, felicitándolas y entregándoles los certificados a todas. Así que felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias al equipo, a UTU y NEFOP por esta instancia. Muchas gracias. Agradecemos la intervención. Cedemos el turno a Laura Otamendi, subdirectora general de UTU. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, eh, quiero dejarles a todos el saludo del director general de UTU, el ingeniero Pereira, que hoy por encontrarse en este momento en otra actividad en el, en el interior, no, no puede estar hoy acá con nosotros. Para nosotros desde UTU es una gran alegría y también una gran satisfacción hoy estar participando de la entrega de los diplomas de este curso que junto con una división que tiene UTU que se llama DICAS, la División este, de Capacitación y Acreditación de Saberes, que hoy nos está acompañando su, su director, el, el economista Muso, no, lo hemos tomado con mucha dedicación. Creemos que, yo siempre digo que la tarea de, de cuidar es una tarea que requiere de mucho eh, dedicación pero también requiere cariño eh, no es una tarea fácil digo porque digo tiene sus sus, eh, sus instancias que a veces pueden ser un poquito eh, complicadas pero que digo uno tiene que poner digo de su formación y de su sentido común a veces para salir en momentos en que hay que tomar decisiones en ese acompañamiento que se le hace a la persona porque tenemos algunos que tienen mayor o menor dependencia, tenemos niños, tenemos adultos mayores, este y es estar con una persona y dedicarle un tiempo que no es capaz que ir este, y estar en, en otro trabajo. Es un trabajo que requiere que requiere también una gran confianza por parte de las familias, porque no es fácil para una familia dejar a su ser querido con alguien que en su primer momento no, no lo conoce. Por eso yo les agradezco, les agradezco la dedicación, les agradezco el interés y les agradezco la preocupación por estar capacitándose, más allá que, como decimos, eh, me, me corregirá la directora, pero que en su momento digo, es una obligación para estar desempeñando la tarea, creo que digo sí requiere de una dedicación de todos los que están cumpliendo esta, esta noble, diríamos, este, actividad. Desearles... Eh, mucha éxito en, en, en, en, lo, en lo laboral, pero también este, en el desarrollo, digo, desde el punto de vista digo, como personas que todos eh, a lo largo de nuestra vida vamos transitando. Felicitar también al Ministerio y felicitar a INEFOC porque esto es una actividad que estamos realizando en forma conjunta y a todo el equipo de la dirección DICAS, porque sé que lo han tomado con mucho cariño, mucha dedicación y mucho esfuerzo, porque a veces las cosas tienen que salir y salir y ellos ponen digo, su gran tiempo para, para que esto sea posible. Felicitaciones, porque es un logro que hoy tienen y que hoy lo ven, este, podríamos decir, culminado con la entrega de los diplomas. Muchas gracias. Cierra la oratoria, Pablo Darch, director general de INEFOP. Bueno, muy buenas tardes. Este, es un gusto recibirlos hoy acá en, en, en la sede del instituto para este, la entrega de estos diplomas. Quiero empezar felicitando a, a quienes van a recibir los diplomas, tanto los que están eh, aquí como los que nos están eh, mirando por, por streaming. Eh, siempre... Eh, para, para llegar a esta instancia y más cuando son formaciones digamos relativamente largas y, y se hacen mientras uno además está trabajando, eh, el, el, el alcanzar la meta de terminar el, el curso este, es un esfuerzo adicional que, que hay que valorar y que, y que reconocemos y que estamos muy contentos además de que eh, la inmensa mayoría de quienes este, emprendieron este camino, hoy lo están terminando. Es decir, la, la deserción fue muy baja. Y, y acá aprovecho también para, para felicitar y agradecer a los equipos de, de UTU, de Mides y de Inefop, en todo el país, que este, trabajaron en cada lugar, este, haciendo cada uno desde su lugar... Eh, lo necesario para ayudar este, a que eh, las cosas sucedieran bien, que, que el curso fuera este, el que tenía que ser, que la gente pudiera llegar este, a, a asistir, etcétera, etcétera. Así que esto es un logro de, de, de, de mucha gente, en primerísimo lugar de, de obviamente de, de las de las personas que hoy van a recibir el, el certificado, pero también de mucha gente de, de, de, de nuestras organizaciones que ha estado involucrada directamente en que esto suceda. Eh, en términos más generales, este, me parece que, que este tipo de, de formación eh, para, para un instituto que, cuyo, cuyo rol es... Eh, buscar eh, caminos de mejorar la empleabilidad de las personas en momentos en que, como todos sabemos, el, el, el cambio tecnológico hace que algunas actividades que se, que se hacían y otras que se vienen haciendo van a dejar de hacerse. Este, el, el, el encontrar espacios de formación para actividades que son demandadas y que van a seguir siendo demandadas porque personas para con, con, con dependencia este eh, va a seguir existiendo este eh, es, es un eh, es para nosotros encontrar estas identificar estas oportunidades de formación y darle curso es, este es sumamente importante y, y esta, esta este es un buen ejemplo de eso este ustedes están en una profesión donde, eh, eh, a ver, es muy difícil imaginarse que incluso en el futuro lejano este, una máquina ponga en peligro lo que ustedes hacen, porque está lleno de empatía, de, de, de, de, de sentido común, de, de todo aquello que se necesita, además del conocimiento técnico que ustedes eh, han adquirido, para hacer bien la tarea de cuidador. Por eso nosotros este, tenemos un, un, una apuesta ambiciosa junto con, con Mides este, y con los distintos este, proveedores de formación, en este caso este, con, con la UTU, para que eh, cada vez más uruguayos realmente accedan a esta formación y estén en mejores condiciones para cuidar personas. Eh, el, ya el solo hecho de plantearse que eh, es, es lo voy a poner en términos muy informales, es casi imprescindible formarse para cuidar personas, eh, nos hace una sociedad este, mejor. Este, esto, esto tiene mucho de, de, de, de cuestión que se, se arregla con, con intuición, pero tiene una parte muy importante que tiene que ver con lo que uno sabe hacer, con las competencias que uno adquirió, y, y, y ese es el compromiso de esta formación que, que le estamos ofreciendo y que ustedes saben tiene una, una cantidad de garantías en cuanto a, a la temática y, y demás, este, que, que hace que eh, bueno, podamos confiar que vamos a, a estar dejando a las personas dependientes siendo cuidadas por eh, realmente profesionales en la tarea, así que eso eh, es muy importante. En, en instituciones como INEFOP, además, eh, está bueno, eh, dado que el instituto se financia con el aporte de todos quienes trabajan, eh, empleados y empleadores, eh, decir que esto que, que, que estoy diciendo en palabras también tiene un correlato de asignación de fondos. Este, nosotros estamos invirtiendo en, en la formación esta que concluye, 11 millones de pesos y eh, tenemos un convenio en curso por el cual hay 14 grupos más en este momento de, de, de, de personas de, de atención a la dependencia que se están siendo formados este, en el marco de un convenio que va hasta fin de, del año que viene, que es por 60 millones de pesos más. Esto es importante decirlo porque es este, es quizá una de las apuestas este, o una de las inversiones más importantes que hemos hecho en, en, en este periodo y que eh, además estamos muy, muy contentos de poder compartir el entusiasmo y el, y el avance de todo esto con el Ministerio de, de Desarrollo Social, que realmente está haciendo una, una tarea este, muy importante para que la cosa... Funcione y funcione cada vez mejor. Así que, bueno, simplemente felicitar una vez más a quienes están acá y a quienes nos están mirando y, este, y añorarles un, un muy buen desempeño profesional y, por qué no, también este, una feliz fiesta, ya que el, la fecha lo amerita. Muchas gracias. Y ojo. Que estas palabras de humanización y que vuestro trabajo no va a ser sustituido por máquinas viene de un ingeniero, así que valen mucho más. <risa> es mucho más valioso. Sí. Bueno, agradecemos la intervención de Pablo Darch. Queremos agradecer también la presencia de Fiorella Bianchi y Anaí Custiel, intérpretes de lengua de señas uruguayas. Bueno, vamos a pasar ahora a los testimonios, así que vamos a invitar a algunas personas que tomaron esta capacitación a que nos cuenten cómo fue su experiencia en este proceso. Llamamos a Fabiana Méndez de Tala. No ¿Hay preguntas? ¿Cómo fue tu experiencia de la capacitación? <risa> Eh, así me saco un poco los, los nervios. Bueno, buenas tardes primero a todos. Y bueno, yo voy a contar, eh, o sea, en el 2018 me anoté, gracias a una compañera, eh, para hacer el curso, pero, o sea, fui llamando y llamando y me dijeron que, que todavía no, que no podía, cuatro años insistiendo, hasta el, este, el ministro del Mides en aquel tiempo, Bagno, ¿puede ser? Harto, sí, que le mandé un correo, que yo quería hacerlo, que, que es pasión, que es lo que quiero hacer. Que... Y hoy estoy muy emocionada, disculpen estoy muy nerviosa, porque me parece mentira, me tengo que flechicar porque me parece que, que no es cierto. Y bueno, el curso divino, este, por supuesto, gracias a Mides, eh, a Inefox, al curso de Cuidados, este, a UTU, eh, a la... hice un, un hermoso grupo, un hermoso grupo humano, fue a los profesores, este, cuando hablaban de humanización, eh, que nos inculcó mucho Mariana Casas, que está presente, este, y a todas las otras profesores. Este, yo, la verdad que feliz y me parece mentira. Feliz y gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. ¿Tengo otra pregunta? No, dale. Tengo otra pregunta. Puede ser. Me dejas. Si... No, es muy fácil. Es un, es sí o no y si querés la ampliás. ¿Recomendarías esta experiencia a otras personas? Eh, sí, por supuesto que lo recomiendo porque... Y que lo hagan de vocación, no solo por el hecho de, de tener un sueldo y tener los derechos del BPS, que lo hagan de vocación porque es lindo ayudar a, a la gente con dependencia. Gracias. de voz. Bueno, tenemos a Ana Cruz de Pando, ¿está por ahí? Y bueno, la pregunta es más o menos la misma. ¿Cómo fue tu experiencia de capacitarte? Bueno, eh, en primer lugar, eh, agradecer eh, a todos los, el, los participantes de INEFOP de UTU y Mides, que nos dieron la capacitación, tuvieron la paciencia. Uh -huh. Y más allá de todo, eh, sí, realmente se necesita mucha empatía. Mucha empatía y ponerse en el lugar de la persona que está en la cama, no del familiar, porque el familiar o tiene sus cosas o las cosas y él depende de nosotros. Yo, desde que tengo 16 años, dependo siempre de mi trabajo. Desde los 16 años yo cuido gente enferma, por un motivo u otro, pero siempre cuide gente. Este, y estoy muy agradecida. Agradecidas a, a todas las compañeras que cuando yo precisé, estuvieron. Y a todas las profesoras. Vamos. Bueno, vamos a, a invitar ahora a Virginia Barrera, técnica de INEFO, para que nos ayude a, a participar y a leer un poco los comentarios que hemos recibido por YouTube. Les, cuen, les cuento, muy poquitos comentarios hemos recibido, pero nos están escribiendo desde todas las escuelas que ya recibieron los diplomas, así que fueron entregados en simultáneo ahora les va a tocar a ustedes y muchos mensajes de felicitaciones buenas tardes de Tranqueras de Escuela Técnica de 33 bueno, así están saludando pero no hay comentarios concretos para leer así que por ahora, eh, básicamente felicitaciones igual que lo que les estamos diciendo todos nosotros a ustedes Bueno, ahora sí vamos a pasar a, a la entrega de diplomas lo vamos a hacer por grupo el grupo va a ser por localidad. Este, lo que les pedimos es que por favor no se retiren porque más adelante vamos a sacar una foto grupal. Así que, bueno, vamos a volver a llamar a Fabiana Méndez. <risas> Amiga de la casa. Buenas tardes. Felicitaciones a, a todos los presentes que reciben el, su certificado y a los que nos están mirando también a través de YouTube. Eh, lo que les voy a pedir, por favor es que aquellos certificados que la persona no esté presente, no se los lleven. Es un, solo un tema de seguridad. Nosotros, este, específicamente, este sistema de cuidados de, de MIDE, se va a ser responsable de hacerle llegar a cada persona que no está presente ahora acá, este, su certificado. Sí, gracias. Vamos a pedir entonces a las autoridades que, que pasen a hacer entrega de, de los certificados al otro lado. No, vos quédate ahí. Vos quédate. Al otro lado de la mesa y Bueno, un aplauso. Después, después sacamos una foto con todos igual. No, si quieren saquen así, pero vamos a sacar una con todos. Está, está, está. Sí, sí. Sí, sí, sí. Después vamos a volver a llamar a Ana Cruz, también si se anima, a volver para recibir los de Pando. Vamos a llamar a alguien de San Ramón. ¿Hay alguien de San Ramón? Ah, perfecto. Bravo. Bueno, y ahora sí podemos sacar la foto grupal, así que todos los que... Los que se capacitaron pueden pasar adelante, así tomamos una foto con todos. Pueden mostrar también los diplomas, si los tienen por ahí. Lo no, que puede explicar ¿Quién acá. Sí, lo mejor es que se pongan, ahí está, como, están, como están ubicados algunos que ya tienen el diploma y vamos a tener que hacer varias filas. Sí, algunos pueden ir del otro lado de la mesa también. el centro. Es no, no. ¿La la noche? <risa> vamos para ¿Vamos a poner la silla para atrás. ¿Sí? Sí. No, no, no, bueno, Buen dato, buen dato el curso. Leopardo, lógico muchachos no chat, esa chat, ahí que mi chat, mi chat, en en Gracias a todos por venir.